Hola, ¿qué más? Oye, estoy con mucho eco. Démosle eco a esto, por favor. Hola, chicas, ¿cómo van? ¿Cómo van? ¿Cómo van? Hola, Nati, Jeka, Jen, ¿qué más? Linda, Sandra, Melos. Ay, me veo como muy borroso. ¿Qué pasa, pues? Ahí está. No me vean el barro que me acaba de estipar. ¿Qué más, chicas? ¿Cómo van? ¿Cómo va la cosa? Estoy aquí listo, preparado para este envío inaugural del CLE, El Canto de las Montañas. Por favor, por supuesto, estoy con todo. Tengo el gorrito vietnamita <ríe> que me traje de Vietnam, pero no me compré el grande porque era mero encarte, por supuesto. Pero algo me traje y está muy destruido porque mis nietas les gusta jugar con él. Entonces, baila. Germán, ¿qué más? Bien, o okay. ¿Qué? estaba pensando en, en justamente en el último envío que tuvimos porque se me olvidó pues este envío será no con la gran producción que tuvimos en el envío con el germán porque se me olvidó ponerla en transmisión <risa> sino que puse solo en cámara y estaba pensando que debería hacerlo mejor para las próximas inauguraciones por ejemplo podría hacer una cámara que enfoque el libro mientras yo leo y buscando ay, alguien está llorando no es acá. Así ah, es acá. Llegó mi sobrina llorona. <ríe> Hola Jenny, ¿qué más? ¿Bien o no? Es que tengo a mis sobrinas acá en la casa. Y Ya durante este 10 añitos, es que 10 años, 10 meses, pero como que una llegó con hambre en la calle y está llorando. <ríe> bueno, buenas noches a los que van llegando. ¿Cómo están? Bienvenidos al CLE inaugural de El Canto de las Montañas de Newen. Pan Kemai, no sé si estoy pronunciando bien el nombre, amiga, lo siento, estoy en Vietnam, pero no aprendí nada vietnamita, solo chin chao. Entonces, muy feliz de tenerlos acá, gracias por venir. Yeah. Graticos para todas y para todos también. Bueno, ¿qué vamos a hacer este día de hoy? hoy oh, yo a exigiar, les voy a contar cositas y vamos a inaugurar oficialmente el CLE del Canto de las Montañas hay varios temas que quiero tratar quiero dar un par de explicaciones sobre todo a mi querida Linda Feynman que está por ahí y a Gaby si está por ahí eh, también a ti y es ¿por qué no he hecho el video ni he comentado nada sobre mi curso de café vietnamita? que ustedes me pagaron, ¿por qué no he dicho nada? básicamente porque yo soy así pero tengo muy bien anotadas las recetas, son cuatro recetas de café vietnamita y estaba pensando qué podríamos hacer en el click con eso, obviamente les voy a mandar las recetas a ustedes, todavía estoy pensando si hacer un video eh, porque la verdad eh, me imagino haciendo un video en mi cocina eh, y sería muy desastroso pero es bacano son cuatro recetas el sua coffee que llaman en Vietnam, que es café con lecherita Café con leche, traduce, pero en realidad es café con lecherita. Eh, luego está el fin coffee, que es el café hecho en la prensita vietnamita, normal, café negro, muy fuerte. Luego estaba uno que era el cold brew con café vietnamita y luego el café vietnamita, el café con huevo, que es eh, la receta más top, más cool, muy buena también. No vayan a creer que es café y un huevo, no. <risa> Tiene su ciencia, no se asusten. Pero son esas cuatro recetas que las hacen muy bien. No las he hecho desde que las hice en ese curso, en el que, por cierto, salí borracho. ¿Sabían ustedes que uno se puede emborrachar con café? De hecho, puede morir de sobredosis de café. Voy a mostrarles. Si tuviera acá el coso de transmisión, les mostraría mi búsqueda. Pero uno puede morir. Eh, a ver, ¿con cuántas tazas se muere de sobredosis de café? Pues uno se in podría intoxicar con cuántas tazas de café. Entre 50 y 10. Eso está muy mal, porque yo casi me muero con 5. <risas> si vieran, par de y me muero. En fin, tengo acá gente, eh, qué vergüenza. Supongo que la vergüenza soy yo. <risas> Lo hace. Eh, eh, ni, ya ni sé dónde está la cosa para hacer café viole yo te mandé uno, mierda, ¿cómo así Violes? Yo le mandé uno usted, tiene que aprender a hacer café con eso. Que casi nos abrió el viaje a México, viole <ríe> Alex, te la devolvieron, como siempre a un colombiano, le requisan hasta la conciencia en los aeropuertos. Qué loco. Eh, pero igual, vamos a hacer algo con eso. Vamos a hacer muchas cosas vietnamitas en este CLE, ¿cómo no? Lo primero es que siempre que nos saludemos, vamos a decir sí, chao. <ríe> Eh, y lo segundo es que vamos a tener una clase magistral con el profe titular, el señor Alexander Castañeda Padilla. Alex, ¿sabías que en uno de los últimos videos del cle te mencioné, perdón, del estante te mencioné, en el video de los autores franceses te menciono, agradeciéndote, cómo no, por un regalo que me hiciste, eh, sumisión del de querido Michel Welbeck, te mencioné ahí, cómo no. Eh, otra cosa que también haremos aparte de los cafés vietnamitas, al menos les mando la receta pues eh, eh, la clase y estamos pensando estaba pensando yo esto no lo sabía, ¿verdad? es que me quedaba quedado pensando si ver alguna película bien bacana sobre la guerra de Vietnam el problema es que pues la mayoría de películas conocidas sobre la guerra de Vietnam son gringas hmm, lo siento linda pero no eres no es la mejor fuente para conocer sobre la guerra de Vietnam. Ok. <risa> Hola, Ceci. ¿Qué más? Saludos a Ceci. Vamos a poner un sonido de Ceci. <risa> los cuervos. Ceci, usted sabe por qué. Este es Black Dark. Bueno, estamos acá en el envío inaugural. Para los que vayan llegando, el envío inaugural del Hle, el Canto de las Montañas. Eh, también vamos a hablar de otras cositas hoy. Eh, y además les quiero decir que pues denle like al video o denle no me like, <ríe> porque me gusta verlos presentes ¿cierto? Hay 13 personas conectadas, hay seis manitos de arriba, ¿qué pasa? Preséntense. Dice Alex, hay una buena película de Oliver Stone eh, que es bien crítica. Alex, ¿cuál es el nombre de la película? Linda dice que mejor sería ver una película de dinamita. Opino lo mismo, lo que pasa es que creo que es más difícil de conseguir. Trataré de hacer la investigación, pero creo que vale la pena, eh, porque sí, es un conflicto, eh, yo no sé mucho de la guerra de Vietnam, la verdad, pero les quiero decir algo, y es que como es la vida, como es la vida a veces, como es las lecturas de coincidenciales en todo, y es que me estoy terminando de leer, lo dije en el último videito del canal, un libro súper lindo sobre, eh, sobre traducción. Se llama Translation as Transhumans, Transhumans, ¿cierto? ¿Por qué me gusta? Porque resulta que la traductora es una, tra es una traductora eh, francesa, le voy a contar aquí brevemente, es una traductora francesa muy importante, ganó varios premios de traducción y en un momento eh, tradujo, eh, ella cuenta, esas son como sus memorias y cuenta pues algunos encuentros con autores y todo toda esa concepción de la traducción, de los idiomas y en un momento pues ella es francesa y está durante la Segunda Guerra, perdón, durante la Guerra de Vietnam, como saben, Francia colonizó, pues era Vietnam, Indochina más exactamente, era colonia francesa eh, a principios, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX ellos se emancipan entonces, después, cuando viene la invasión de Estados Unidos, de, las, de la que no sé mucho, por favor, no me pregunten mucho. <ríe> eh, eh, pues, eh, creo que hay unos tratados en París, eso, eso no lo dirá más Alex, pero hay unos tratados en París, eh, como tratados de paz, sí o okay. qué, en fin. Eh, y, pues, esta traductora trabaja como con unas en unos grupos que, re, que reciben eh, poetas y refugiados vietnamitas, y en un punto ella se involucra en un proyecto de traducción para traducir mucho del canon eh, poético de Vietnam. Entonces ella empieza a aprender vietnamita y toda la cosa. Eh, y pues aquí nos pone varios poemas en eh, vietnamita, y hay uno muy bonito que les quiero leer el día de hoy, es en inglés, no lo encuentro traducido, eh, pero... Linda, usted me va a perdonar por mi mala <ríe> pronunciación. Eh, a ver, saludando por acá, Jeka, eh, Jane, qué mal hasta cuándo hay plazo para inscribirse al club, Se me pagan hasta el miércoles, pero yo lo compré hace un mes. ¡Ah! Compraste el libro, Jane, ¿dónde lo conseguiste? ¿O fue digital? De eh, Jane, ¿hasta, hasta cuándo quieres? Este, hasta esa semana, Jane, qué bueno que te unas. Si me ultra hiper mega confirmas tu suscripción, eh, como eres obviamente una asidua y gran querida en el club, te puedo unir de una vez al grupo, pero obviamente tienes que confirmar. <ríe> eh, Bioli María Ortiz, ¿qué más? Buenas, yo este, yo justo empecé ese libro por mi cuenta y tengo ganas de leerlo en conjunto, por eso estoy aquí. María, qué bien, contanos cómo llegaste al canto de las montañas, ¿por qué lo empezaste a leer? Y te voy a eh, y si tienes alguna pregunta específica del club, eh, pues te la puedo resolver. Para explicarte un poco, este es el, el envío inaugural, es decir, en este momento vamos a hablar por qué elegimos este, este libro, básicamente por qué lo elegí yo. <ríe> eh, vamos a comentar algunas cosas sobre el club y vamos a leer la primera página como forma de inauguración. Este no es exactamente el club, o sea, no es precisamente el club. El club es privado y nos reunimos por Google Meet, tenemos un chat y muchas otras cosas, formas para compartir, así que querida María, si tú te quieres unir al club, la mejor forma de hacerlo es por medio del siguiente enlace. Eh, te inscribes ahí eh, y tienes acceso a absolutamente todas las cosas. ¿Listo, María? Te voy a mandar el enlace cómo funciona, si tienes dudas de inscribirte o no, preguntas acá. Y muchos de los inscritos al club están conectados, María, así que ellos quizás te motivarán a unirte, María. Eh, Dice Jessica sí, hasta Julio voy a estar, si mi bolsillo lo permite. Bien, Jamie, yeah, genial. Eh, bueno, tengo por acá eh, el poema de, que les quiero leer. Sí, es que hay varios poemas y... ¡Qué uh, madre! Tengo muchos poemas. Ah, este me gusta. Dale, pues qué bonito. Ahora se los voy a leer. Eh, y eh, también les quiero decir que en este en vivo, pues aparte de comentar, de leer la primera página, de que les voy a leer este poemita, vamos a hablar de algunas cosas que me pasó en Vietnam. <ríe> Mentiras. Si quieren saber de eso, inscríbanse a mi lista de correo porque ahí voy a contarles un par de historias. Dice James, el libro lo conseguí en la librería real aquí en Bogotá. Por cierto, el que esté interesado en conseguirlo en la página de ellos aparece que aún hay uno en stock. Wow, ¿Qué, ¡Qué buena información! Esta también es de la Lerner, me lo prestaron a mí. Debería de, de conseguirlo. Eh, vean, pues, les voy a leer un poema muy bonito. Ay, no, es que ¿qué hago? Porque es que si se lo leo, yo leo muy mal en inglés. Bueno, en fin, este es de un poeta que estuvo eh, prisionero en... En unas, eh, en unas cárceles donde había una cosa horrible, periódico, es que se llaman las Tiger, se me olvidó, Tiger Cages, creo, miren pues qué horrible, eh, mentiras. Tiger Cages, Vietnam, eran una forma de, de prisión, de encerramiento a los... A los prisioneros de la guerra de Vietnam. Eh, la verdad que es muy terrible. No me imagino uno... Encerrado ahí. Les voy a mandar una imagen por acá. Un enlace para que lo vean. Eh. Esto obviamente aprenderemos más con mi querido Alex. Pero ahí se los voy a enviar. Mis fuentes cercanas me informan que se encontrarán en la Filbo. ¡Wow! ¡Qué bien! Ah, que se encontrarán en la Filbo. ¿Quién? ¿El libro se encontrará en la Filbo o nosotros nos encontraremos en la Filbo, querida Jane? Porque voy a ir a Bogotá el último fin de semana de abril y vamos a hacer un encuentro en la Filbo. Puede ser en la Filbo o en algún otro lugar. Así que tú que estás en Bogotá quizás te interesa. Creo que me pondré, me apoderé de ese último. Me acaba de llegar. ¡Guau! ¡Qué bien, Sandra! A lo mejor. Eh, bueno, me voy a leer el poema. Como les digo, eh, Linda, no te rías de mí. Pero el poema se llama Those Who Do Not Die. Pero bueno, between the four bare, cold walls, you and I look at one another in silence. There is no need for words. You hear autumn shedding leaves, withdrawing the food, with, I watch an entire spring walking towards us. Tonight, on the headland of solitary stones, I stand watching your boat laid bare, put to death. ¿Do they died, oh you men of the earth, the souls, who have suffered so greatly and given before its time all the blood of their youth to bring you a new down? Les prometo que les mandaré una foto del poema en el club, en el grupo, pero <laughs> espero que hayan entendido algo. <laughs> Efi, en está el poema, el, también les, les enviaré de quién es el poema y sería muy bueno también, y eso es algo que quiero que, que conversemos en el club, es sobre más poesía vietnamita, eh, porque la tradición poética vietnam es muy importante. Es una poesía muy naturista de muchas imágenes naturales, eh, especialmente, y de mucha tradición. Por cierto, es siempre muy musical, o sea. Suele ser muy acompañada de un instrumento musical. Se llama el monocord creo que se llama, eh, porque es en una sola cuerda y lo inventaron unos poetas durante la guerra. Es increíble. Eh, entonces es una poesía que suele ser muy cantada. de Algo Algo de eso hablaremos porque Nubin Fan que Mai es sobre todo poeta. Esta es su primera novela, ahora sacó otra que se llama Dust Child, el chico del polvo, supongo. Eh, pero esta es su primera novela así que tenemos mucho que descubrir a mí me emociona mucho que estemos en este CLE y les voy a contar por qué leí el libro, aunque ya lo saben mucho y es que yo estuve en Vietnam el año pasado y cuando iba a ir a Vietnam dije ¿qué libro vietnamita me puedo leer? y me encontré El canto de las montañas también me encontré otros como eh, uno de cuentos que se llama The Refugees y terminé leyéndome esos cuentos este no lo leí porque lo decidí dejar en el CLE lo, lo decidí dejar para el CLE es el libro sobre Vietnam más importante escrito en los últimos años, eh, y la verdad que les quiero decir que la primera página empieza con la imagen más vietnamita, en mi opinión. En Vietnam, una de las cosas que más me llamó la atención es que en todas las casas hay unos templos, hay unos pequeños templitos, ¿cierto? Como unas casitas en los videos que yo hice sobre Vietnam, se veían, y en esos templos... Eh, Siempre veía yo eh, como frutas, incienso. Eh, Va a buscarles. Vietnamist. ancestor, temples. A ver si algo sale ahí. Sí. Bueno, acá se los voy a mostrar. Eh, por ejemplo, esto es súper común en Vietnam. En todas las casas uno puede encontrar este tipo de de templos, les voy a mandar el enlace por acá, eh, como altares, eso, Diana, como altares, eh, y eh, me parecían sí. siempre muy curiosos porque uno encontraba ahí siempre un o incienso, o incienso, y una foto a veces de una persona, o un budita, y también encontraba comida, encontraba desde naranjas, frutas en general, hasta coca colas, <ríe> Eh, y un montón de comida, y yo siempre me preguntaba qué era, y después le pregunté a algunos vietnamitas y me dijeron que era para los ancestros, porque los vietnamitas creen que las almas de los ancestros siguen por ahí rodeando eh, el lugar donde vivieron, o siguen por ahí merodeando, y que les da hambre, eh, y les da también frío incluso, pero les da hambre, entonces ellos les ponen altares para que vengan a comer a sus casas, eh, a, la mayoría de templos en Vietnam o sea, si uno va en calles en Vietnam y mira para dentro de las casas va a notar que siempre una habitación, por lo general la que tiene el balcón, o sea la sala está siempre alumbrando de colores como esta pero cambia de color así como esta ponele que es como así <ríe> y eh, es como cambiando así de color a ver flash como así, Eva, uno pasa por una calle vietnamita y están en, siempre de fiesta. Cuando no están haciendo, <ríe> cuando están es carajo que están así. Mentira, no es por eso, sino que es porque ellos tienen esos altares y les ponen luces. Eh, y lo bonito es que también ponen esos altares afuera porque ellos creen que los antepasados, porque puede pasar, ellos dicen, que puede pasar que las almas de algunas personas, de algunos antepasados puedan no tener familia allá y entonces les pone comida afuera para que los ancestros de otras familias vengan a comer. Es algo muy interesante. Eh, ¿Qué religión tienen ellos? Esos altares me recuerdan las prácticas Shinto en Japón. Y ellos son sobre todo eh, budistas. Eh, y Pero en realidad Vietnam es un país eh, sobre todo budista, practican el budismo, pero eh, la mayoría de la población no es creyente. En realidad, si uno mira ahí las estadísticas, la mayoría de la población no es creyente, pero esa sí es la religión que más eh, practican. El budismo, hay mucho cristianismo también, gracias a, pues no demasiado, pero hay, gracias a, precisamente porque Francia los colonizó. Genial eso que vamos a conocer, sí, ah, vamos a conocer muchas cosas muy interesante. Este que me encanta por eso. Eh, me encanta que problemas nuevas fronteras, que abramos nuestras eh, perspectivas literarias a otras partes, a otras narrativas. Me encanta que esta sea una autora de un país que poco leemos. Y sé que nos vamos a disfrutar mucho. Es un libro... Eh, eh, te tengo que decir, mi querida eh, Ceci, si todavía sigues por ahí... Te voy a poner tu sonido. <risa> Ceci, que este no es un libro dark. Mentira, <risa> no. Hasta donde sé, tiene un final feliz. No sé cómo es, pero... Es sobre todo un final esperanzador, ¿cierto? Un final esperanzador, sí. Entonces, bien, eh, ya vamos a leer la primera página para que veamos cómo ese inicio es tan genial y tan vietnamita. Pero les quiero, obviamente, invitar a que se inscriban al CLE, los que están por ahí. Eh, mi querida Ayuda Colita, siempre se me olvida tu nombre, pero siempre sé que estás muy presente y me has dicho que quieres inscribirte al CLE de Rayuela en julio con tu hija, no lo olvido. Eh, también hola a Scriter que recién es un suscriptor al canal ha estado muy presente hola qué más cómo te llamas si se retira el que <ríe> respondo a ese llamado ceci ese es el tuyo y este es el de viole sí. este es el mío cuando viole me dice que me equivoqué sí. <ríe> eh, qué cosa no hay fantasmas y brujería eh, fantasmas sí hay brujería no sé pero no hay mucha oscuridad. En realidad hay mucha oscuridad, mucha guerra, mucho sufrimiento. En realidad este libro es muy bonito. Yo tengo muchas ganas de leerlo. Eh, la verdad, les quiero decir, lamento mucho que no se haya inscrito mucha gente al CLE. Hay muchas razones para eso. El libro es muy desconocido. Es un libro muy poco disponible. Le rogué a la editorial que me trajera libros hace por ahí dos meses. Escribí a España, escribí a México. Me los iban a enviar de México. Me pusieron en contacto con gente en Colombia. Y la gente de Colombia me hizo la colombiana. <ríe> me dejaron en leído. Pero bueno, eh, es una lástima que eh, ese libro sea tampoco disponible. Además, es una lástima que no mucha gente ya se haya inscrito al CLE. Ese es uno de los CLE con menos asistencia. Como dije, una de las razones es esa, otra de las razones es que yo fui un descuidado en la promoción. ¿Cómo no? Mañana me voy a autorregañar. Y <ríe> digo mañana porque tengo reunión con mi amplio grupo directivo y de empleados <risa> y yo me voy a regañar yo lo sé que fallé eh, pero han sido unos días difíciles y, y la verdad, bueno, en fin estamos los que somos, que bueno, la vamos a pasar la vamos a pasar muy bien, por cierto los que no hayan conseguido el libro y estén inscritos al CLE, veo que Diana dice por acá que no la ha conseguido voy a repetir algo, los que no hayan conseguido el libro y estén inscritos al CLE Díganme en el grupo, porque les tengo una sorpresa. La editorial no me dejó del todo tirado. Bueno, todo debe ser darla, todo debe ser darla, amigo mío. Si no la vida no tiene sentido. <ríe> eh, me llamo Alex. Ah, qué bien. Hola, escritor Alexander, otro Alexander por acá. Eh, no todo es dark, si me fijas, es, es verdad. Yo no lo he conseguido, dice escritor, es escritor, pero tú creo que no estás. Eh, es que es, qué pena es que te diga escritor. Alexander, tú no estás escrito el CLE. Eh, los que estén en el CLE y no hayan conseguido el libro, les voy a. Les tengo una sorpresa. Mi nombre es Esperanza, saco a mis seis perros a sus urgencias y vuelvo. Ay, ¿cómo así? Ay, ah, ya. Hoy me asusté, creí que era las urgencias médicas, pero ya entendí. <risa> que te vaya bien con sus perros. Nos vemos en rayuela eh, Bueno. ¿Qué dicen? Eh, ya les dije, en este CLE, en este club de lectura, vamos a tener muchas cosas para hacerles. También les quería decir que, comparado con el CLE anterior, el del señor García Márquez, con el Otoño del Patriarca, que fue quizás el CLE, con una meta de lectura más cortita, eran 80 páginas por semana, pero es que ese libro era difícil de leer, complicado, este, en cambio, es una de las metas de lectura más largas que tendremos por semana. Es aproximadamente 120 páginas. Pero, en contraste con mi querido García Márquez, pues este libro es muy fácil de leer. La verdad, esas 120 páginas creo que va a ser igual o más fácil de leer que las 80 de Gao en el Otoño del Patriarca. Así que no se dejen descuidar mucho porque las metitas son largas. Eh, va a durar tres semanas. Empezamos esta semana. Eh, entonces esta semana que va desde hoy hasta el próximo domingo 9 luego de la siguiente semana del 10 al 16 y la última semana será el 17 al 23 hay una semana de receso creo durante esa semana va a haber una sorpresa de la vida pero ese último fin de semana iré a bogotá y nos veremos en la filbo vamos a hacer parche en la filbo les va a llevar rifas regalos y espectáculos a uno que le dé un regalo es a marco <ríe> Y que espero enviárselo eh, pronto, pero está difícil la cosa. Bueno, no, no, no para ti, sino para Viole, porque me dicen por ahí que alguien va a ir a México y le iba a enviar este libro a Viole, pero Viole también, la editorial nos tiene colgados. No, pero... Bueno, a ver qué hay por ahí. Hola, María Esther, ¿qué más? Que ver por aquí. Qué hermosa, María. Saluditos hasta Perú. Bueno, yo tendré un libro adicional para la próxima semana por si a alguien le interesa. ¿En serio, Sandra? ¡Wow! ¡Qué bien! Sandra está en Colombia. Para que estén atentos los de Colombia. Oigan, pero ese libro lo pedí desde casi, casi dos años que salió. <ríe> lo siento. No soy yo. La historia se llama Fallidos. ¿Y por qué? Porque fallan en todo. <ríe> pero bueno... Eh, entonces, ya saben, vamos a tener la primera semana de lectura, la segunda vamos a tener, en la primera semana vamos a conocer un poco sobre esta poeta, Nguyen Phan es el autor, vamos a conocer un poco sobre ella, sobre el contexto de la obra y su, y su creación. entonces pues es la primera semana las historias que en la segunda sabremos más sobre la guerra de Vietnam y la historia de Vietnam. En esa semana tendremos a mi queridísimo Alex de... Eh, de de profesor en su exposición sobre la cría, sobre, sobre, sobre la historia de Vietnam. Eh, este libro abarca tres momentos muy importantes en la historia de Vietnam. Yo no sé mucho, no voy a decir mucho para no equivocarme, pero este libro a, a, abarca tres generaciones y, y se tocan momentos históricos de Vietnam en el siglo XX, como la invasión de, perdón, no la invasión, sino durante el tiempo en que eran colonia francesa y la liberación de manos de Ho Chi Minh. Eh, Ho Chi Minh es el gran eh, salvador de Vietnam, están todos los billetes, están en todo lado. Eh, la segunda capital, la capital del sur de, de, de Vietnam, cuando estaban eh, separados, eh, es Ho Chi Minh, al, al sur, en el norte es Hanoi, es la capital actual, pues ya ahora que el país está reunificado, entonces ese es como el primer momento. El segundo momento es después de la Segunda Guerra Mundial, donde hay una hambruna por una reforma agraria que hay eh, y muere muchísima gente. Es un periodo muy difícil en Vietnam. Y la segunda, la tercera parte es obviamente la parte con la guerra de Estados Unidos, una guerra larguísima, muy sangrienta, guerra que terminan ganando, pero terminan muy diezmados, terminan muy mal. Entonces, eh, este libro es sobre todo un repaso sobre esa historia, sobre la guerra, sobre el impacto que tienen las personas, el... Eh, y en la memoria colectiva de un pueblo, la guerra, tanto sufrimiento, tantos eh, antepasados muertos, desaparecidos, como ya ven, los vietnamitas tienen una gran tradición, o unos grandes rituales con los muertos, y todo ese lastre eh, está eh, presente en la obra, eh, entonces es una historia muy bonita, como les dije, Ceci, ¡ah, <risa> Va a ser sobre todo una historia pesada, difícil, sí, pero no, no es Darks eh, al final. Eh, creo que termina muy bien. Y está muy lindo porque creo que en el Clay siempre leemos libros muy pesados de, de El Clay está bueno. <ríe> ¡Oye, Nati! ¿Cómo fue? Por eso la gente no se inscribió. ¿Por qué? A ver, que me perdí. Eh, este, eh, queridísimo Alexander Scritter, el canto de las montañas de New Game que Mike. Eh, Nati, ¿usted cuándo es que va a Vietnam? Usted sí tiene que estar inscrita a este Sí, ok. Eh, yo vivo en Mosquera, Cundinamarca, Colombia. Un saludito por allá. Sandra, cero muchas gracias. Sandra está en Colombia, para que se atentos, todos. 120, sí, James, 120 páginas, pero va a estar breve. Ahorita hablamos por interno tuyo y, y ahí cuadramos tu inscripción. Y te voy mandando un adelanto del libro para que no te quedes atrás. Por eso la gente no se inscribió. Bueno, perdí. Se va muy rápido. Sí, se va muy rápido. La lectura. <ríe> y la vida también se va muy rápido. Bueno, eh, alguna preguntita a las personas que no están inscritas al CLE, que estén por ahí, saluden también. Esto es para ustedes. Hay 17 personas conectadas. 12 manitos arriba. ¿Qué pasa? Supongo que entonces hay 5 manitos abajo. No me importa. O sea, me gusta también. Si no les gusta, está bien. Me importa. Pero si no le han dado alguna reacción a este video, háganle. denle me gusta. <ríe> Me gusta darles presentes y además muchas gracias por estar ahí tan activos en el chat. La verdad que es una compañía magnífica la de ustedes. Eh, así que... Ay, parce. Otra cosa muy vietnamita son los karaoke. Deberíamos hacer una noche de karaoke. Pero no música norteña, por favor. Solo música única Bueno, ¿qué les parece? ¿Tienen alguna pregunta? Recuerdo que se pueden inscribir al CLE. Si no lo han hecho, al Canto de las Montañas en el siguiente enlace. Directo a la tienda de El Estante Literario, pueden inscribirse al CLE conmigo El Canto de las Montañas, este libro que empieza hoy mismo, pero pueden inscribirse el resto de la semana, y como no, también a partir del 20, jueves 20 de abril, tendremos el CLE de Viole, el de la mano izquierda de la oscuridad, de Ursula K. Le Guin, qué fantástico eh, libro este, yo lo empecé a leer y lo dejé, porque en realidad la ciencia ficción es no mío, todavía estoy pensando si eh, le doy una segunda oportunidad, pero es que ¡Ay! Me da una pereza cuando me toca decir nombres que ni sé pronunciar. <risa> Pero bueno, vean, les, hablando de eso, les cuento que este libro tiene un inicio tan precioso que también les voy a leer el inicio de este libro, eh, porque me pareció muy lindo algo que dice acá. Eh, y después leo el del canto de las montañas. Miren pues, escribiré mi informe como si contara una historia, pues me enseñaron siendo niño que la verdad nace de la imaginación el más cierto de los episodios puede perderse en el estilo del relato, o quizás dominarlo, como esas extrañas joyas orgánicas de nuestros océanos, que si las usa una determinada mujer, brillan cada día más, y en otras, en cambio, se empañan y deshacen en polvo. Los hechos no son más sólidos, coherentes, categóricos y reales que esas mismas perlas, pero tanto los hechos como las perlas, son de naturaleza sensible. ¡Oh! Me encanta el inicio. ¿Qué tal esa frase de... Pues me enseñaron siendo niño que la verdad nace de la imaginación. Hermosa esa frase. Me encanta. ¡Qué gran libro van a leer! Me apunto al carao que dice Diana. Música metal. a qué chimba el metal! A mí me gusta mucho el metal. Me gusta mucho Cannibal Corpse. Me gusta mucho... Pero yo no soy tan pesado. Me gusta mucho Children of Bodom. Me gustaba mucho el metal un poquito más suave. de ¿qué más? No me acuerdo de bandas que me gusten tanto. Judas Priest, me gustaba mucho. Ay, me gusta el metal, pero no el, no el, no el demasiado poder. Eh, aquí va un guiño, guiño, para la que le gusta el metal en este grupo. Se va el 12 de Natalia, el 12, por las metas tan largas. Ah, por eso la gente nos inscribió por la metas. Pues no lo sé, en el que nos gusta leer, en el que leemos juicioses, entonces eh, si sí van a estar largas pero van a estar buenas esas metas, dice Jenny, me hace total ilusión esa lectura de la mano izquierda de la oscuridad, Mayhem también eh, buenísima esa mano izquierda de la oscuridad, dice Noemi, hola a todos las cosas que llevaban, muy buen libro sobre la guerra de Vietnam de qué autor o autora las cosas que llevaban eh, libro eh, será las cosas que llevaban los hombres que lucharon, pero el autor es como nombre gringo: O'Brien, Tim O'Brien, <ríe> O'Brien, el de 1984. Eh, ah, combatió en Vietnam, es un gringo, perdón, linda, <ríe> que combatió en Vietnam. Ah, qué cool. Bueno, acá les dejo, es de Anagrama, gracias mi queridísima Noemi, acá les dejo ahí para que se enteren. Caterine, Tatiana, Katy, Kate. muchísimas gracias por tu hermoso aporte. Si, quieres, algún, si tienes alguna pregunta o algo que quieres que comente, muchísimas gracias por tu aporte. Realmente es muy bonito estos aportes y apoyos al canal. Si ustedes han encontrado en algún momento de su vida valor en el estante literario, si se han reído, si se han aprendido... Si se han indignado, llorado, <risa> no sé qué les habrá pasado en el estante literario, pero este tipo de aportes es realmente muy lindo, muy gratificante, más allá del apoyo económico, que obviamente es esencial, muy importante, muy. Eh, es de gran ayuda para el canal. Lo más importante es que demuestra que quizás el contenido que yo he hecho y que sufro tanto haciéndole, <risa> haciendo, tiene un valor tan importante para ustedes que deciden dar un aporte económico a este proyecto, así que Kate muchísimas gracias, un abrazo muy grande eh, Cecilia, espero las canciones, Caterine puedes elegir la voz con la que <ríe> vea, Kate puedes elegir la, la voz con la que quiere que lea, estas son las pruebas bueno Kate esta es la primera, que es como reverb, la segunda ay no, Espere. a ver, acá está vea pues Kate ah, oh, o el color de fondo también Cate, eh, pues, pues, puede ser con esta voz que lea la, El Canto de las Montañas, la primera página, eh, o el cambio de, de coso. Podemos, por ejemplo, hacer una gran combinación. Ponemos esto de fiesta y la vocecita de Alvin en las ardillas. Ese es lo más bajo que va a caber el estante literario alguna vez en la vida: esta farra y esta voz. Esta es la 11 de Albini y las Armillas 2. Bueno, mi queridísima Catherine. ¿eh? Ay, escucha, lo ¿Al? quita. Aló. Ah, ah, quita. Aló, allá. Eso es creí que no había quitado. <risa> eh, bueno, Kate, si quieres, eh, si quieres eh, que, que use algo de esos efectos, pues puedo hacerlo. <risa> Eh, el color de fondo del canal. cae! quitemos esta fiesta! ¡Esta fiesta! Se acabó la fiesta, se acabó la guachafita. <ríe> el cuento de las homelias de las omelas, es un clásico. El cuento de las omelas. Libro. El cuento de las. ¡Ay! el linda, eso de quién es! Esto busco por acá y me salió Ursula Caleguín. Ah, ¿qué opina el público conocedor? Ah, gracias, Kate. Las ardillas es lo mejor. <risas> María Linda, Vio, debemos leer omelas en, la, en tu sesión del... ¡Ah! Es un cuento de Úrsula Caleguín. Ya, entiendo. Me encanta la risa. <risas> eh, eh, ¿Cuál risa? Esta. No, esta no. Esta es risa de pura comedia gringa. Eh, eh, no comedia gringa. Sí, comedia gringa. Eh, esos, ¿cómo es que es? Eh, sí, esos programas... Eh, como Friends o los otros que se reía ahí todo falso por allá. <risa> tengo, tengo gente conocida, no voy a decir quién, pero que creía que esas risas eran reales, y que la gente se reía de verdad y que había gente riéndose. Eso es falso. Esas risas son de mentira. <risa> Las ponen para crear un efecto psicológico ideal. Ah, entonces, si alguien se rió, entonces yo también me río, pero esas risas son de mentira. Es de Ursula Caleguin, yeah. eh, Lo va a tener en cuenta, linda, con el comentario y el tuyo. Me llamó la atención. Eso. Bueno, que lea los mensajes completos. ¿Cuáles mensajes? Ay, es que esto es muy difícil de leer. Es, es, cuando hay tantos comentarios... ¿Cuándo será cuando realmente seamos famosos y llen se llene esto de comentarios en el chat? Va a ser imposible de leer. Bueno, ¿qué dicen? Leemos ya la primera página del canto de las montañas de New Phan Kemay. ¿Qué dicen? Eh, lo voy a leer en voz normal. <ríe> para que no... Ay, miren, miren, el libro, eh, para los que no se han dado cuenta, el libro tiene un árbol genealógico aquí al principio, tipo 100 años de soledad. Digo, no. Bueno, pues, pero más o menos sí, porque todo el mundo se llama igual. Vea. El señor Trump, señora tú... <ríe> Abuela, Diulan Kong, Min, Gok, Dad, Tuan, Han, San, Maricama. Vamos a confundir hasta la verga con los nombres. Tien, Nam, Pun, Tong, Tan, Chau, Bebé. Ah, ese es el fácil. Bebé. Ese va a ser mi personaje favorito. O la señora tú Maricamo ¿no? Ese nombre está muy difícil. Eh, muchas gracias, pero vamos a ver. Listo. Eh... Me voy a poner el sombrero vietnamita, aquí más o menos para hacer la lectura. Eh, y comenzamos la lectura. La primera página, ¿qué dicen? Eh, pongan una, eh, algo, algún emoji. Les diría que la bandera de Vietnam, pero es muy fácil buscarla. Pero pongan algún libro, un, algún emoji alusivo a Vietnam o al libro. O cualquier emoji en el, en el chat. oigan sí, si están listos para el comienzo. Eh, para los que están en el chat, les voy a mandar... Eh, el canto de las montañas eh, para que lean la primera parte. Pues, eh, el canto de las montañas. Pues se lo va a mandar eh, como una prueba gratis que uno puede leer en, en, en Amazon. A ver si dice en Amazon o en cobo En cobo Muestra ahora. Aquí, vea. Les va a mandar un enlace para que vean la primera paginita del libro, listo y la podamos leer juntos eh, los que no tienen el libro en la mano ahí está el enlace, eh, por cierto recuerden que se pueden inscribir a el CLE si todavía no se ha inscrito y hay gente conectada por ahí, saludos a las 26 personas conectadas y a los 15, manitos arriba faltan 11, bueno ya se fue alguien 10 <ríe> 10 reacciones, pueden darle no me gusta a este en vivo, está bien, no me va a poner bravo eh, o pueden darle me gusta a este en vivo, eh, por favor manifiéstense con un manito arriba y eh, inscríbanse al CLE si quieren eh, unirse al Club de Lectura Estante con la lectura del Canto de las Montañas que ya vamos a empezar justo ahora mientras ustedes reaccionan con los enlaces, listo bueno Mohamed Dávila ¿qué más? Eh, saludos a Lucero también que por ahí llegó, Sergio ¿qué más hermano? Hola, a todos los nombres vietnamitas escriben primer apellido y luego nombre, o es mi impresión. Es verdad, todos los nombres, bueno, no sé si todos, pero los, eh, que sepa con certeza los coreanos y los vietnamitas es el primer apellido y luego el nombre. No sé si los chinos, los indonesios, puede que sí, pero yo sé que así son los vietnamitas y los coreanos, ¿cierto? Vamos a empezar con la primera página de Nguyen. Es apellido eh, y además Nguyen se llama todo el mundo. Es que Nguyen es una dinastía. Yo creía que era una especie así, pero era una dinastía muy importante en la historia de Vietnam. Eh, la dinastía Nguyen y todo el mundo se llama Nguyen, hombres, mujeres. Yo no sé realmente si es un apellido. Pero hay que consultar la verdad. No lo sé, no me crean Pero, pero todo el mundo se llama así. o Todo el mundo es hermano allá. Pues todo el mundo tiene ese apellido. Bueno, vamos. Eh, la primera, vamos con la primera página de El Canto de las Montañas de New Enfant. Ahí les mandé en el chat las primeras páginas de muestra en Cobo eh, para que lo lean y sigan la lectura. Como no, vamos a ponerle un poquitico de hola. Eh, ¿Qué más? Esperanza. ¿En dónde consiguen el libro, por favor? Eh, eh, acá mandé el enlace para que le, sigan la lectura. Eh, el libro se consigue en Amazon y también me dijeron por aquí, por interno, que el libro está disponible en La Lerner, en Bogotá, querida, tú que vives allá. Bueno, empezamos. El canto de las montañas de Nguyen Phan Kemai. Capítulo 1. Las montañas más altas. Hanoi, 2012. Mi abuela decía que cuando mueren, nuestros antepasados no desaparecen sino que siguen protegiéndonos y ahora siento que ella me protege mientras enciendo una cerilla y prendo una varilla de incienso. En el altar de los antepasados, detrás de la campana de madera y de las banderas de comida humeante, bandejas de comida humeante, los ojos de mi abuela brillan cuando la llama de color azul anaranjado prende el incienso. Agito la varilla para apagarla, y al tiempo que se consume sin llama, las espirales de humo y el aroma ascienden hacia el cielo, llamando al espíritu de los muertos para que regresen. —¡Va hoy! —susurró, alzando el incienso por encima de la cabeza. —Entre la niebla que difumina la frontera entre nuestros dos mundos, la abuela me sonríe. —Te echo de menos, abuela. Una ráfaga de viento entra por la ventana y me acaricia el rostro, tal como lo hacía mi abuela. Wong, querida nieta, los árboles que crecen junto a la ventana susurran sus palabras. Estoy aquí contigo, siempre estoy aquí contigo. Coloco la varilla en el tazón situado delante del retrato de mi abuela. Sus suaves rasgos brillan con el perfume del incienso. Contemplo las cicatrices de su cuello. ¿Te acuerdas de lo que te dije, querida abuela? Murmura su voz entre las ramas, ay, perdón. ¿Te acuerdas de lo que te dije, querida? Murmura su voz entre las ramas incansables. Los retos que los vietnamitas han tenido que afrontar a lo largo de su historia son tan altos como las montañas más altas. Si nos detenemos demasiado cerca, no podemos ver las cumbres, si nos alejamos de las corrientes de la vida, podremos tener una visión completa. Lo siento, mis dos errores de lectura, soy lo peor. No me sigan, déjenme de seguir, échenme. Este man es que y lee tan mal. Yo creo que es el corrito Mentiras. Perdón esos errores. Eh, es muy hermoso, la verdad. Además, miren, el segundo capítulo, capítulos muy corticos. Bueno, en realidad los otros capítulos son más largos. Pero vamos a darnos cuenta que el segundo capítulo... Dice rojo sobre blanco y se, se, atra, se atrasa en el tiempo, se, perdón, se devuelve en el tiempo aproximadamente 40 años a 1972-73 en plena guerra. Yo ya me lo empecé a leer, lo empecé a escuchar en audiolibro en inglés, por cierto, si están interesados a, en leerlo o en escucharlo en inglés, el audiolibro está en Storytel, también está en Amazon, es eh, muy bonito, la verdad, yo también voy a escucharlo en inglés porque me parece genial. El libro fue inicialmente escrito en inglés, la autora es vietnamita, pero ella decide escribir este libro en inglés eh, por varias cosas que les explicaremos después en las historias CLE. Pero, eh, como les expliqué o les conté al principio de la transmisión, <ríe> no, Sandra, eh, soy yo, el traductor es malo, muy malo ese traductor, no el del libro, sino yo. <ríe> Eh, como les conté al principio de la transmisión, una de las cosas más vietnamitas de la vida que yo vi, y que uno va a Vietnam y de una lo nota, es estos templos a los antepasados. Y para mí fue muy bonito y eh, una sorpresa muy grata ver que la primera imagen del libro fuera precisamente con un templo vietnamita. Y con toda esta eh, práctica y toda esta creencia que tienen en Vietnam, y que va a ser muy importante a lo largo de la novela, porque como ven, la abuela muere, o sea, la abuela está muerta, si no, lo, si no se han dado cuenta, la abuela está muerta, pero la abuela cuenta la historia, entonces, no es un fantasma contando la historia, pero sí es esa presencia ahí, entonces, eh, es muy interesante, es muy bonito el inicio además, y vamos a ver ese, ese tono, eh, como muy cercano, muy familiar, ese tomo muy de amor de este personaje de la abuela, durante todo el libro, así que me encanta. El segundo capítulo, que como les dije, ya me leí, está genial, eh, porque se narra pleno bombardeo en Hanoi. Entonces, no sé, me parecía que había imágenes muy vívidas, había cosas muy bonitas, eh, y realmente, como les dije, estoy demasiado feliz de leer este libro, mucho más es con ustedes, me tiene muy feliz de leerlo, me tiene muy, muy feliz compartirlo, tener que explorar más sobre este libro para traerles esa información a ustedes, como les dije es una lástima que no se haya inscrito tanta gente al club, pueden ser muchas de las razones muchas de esas razones tienen que ser con que yo no lo promocione bien, está bien <risa> pero eh, la verdad que espero que algún día en mis próximos 50 años de vida haya una reseña en el canal donde pueda decirle, gente, lean este libro les voy a mandar una, eh, una reseña por cierto de una YouTuber eh, que yo sigo, española, eh, que creo que es el el único eh, es una de las únicas reseñas que hay en YouTube sobre este libro se les va a mandar acá eh, y la verdad la chica habla muy bien del libro no hace mucho spoiler, pero bueno yo creo que con el efecto 2 no te equivocas <risa> ¿Con cuál efecto? es este no lo sé. Ahí está. Eh, bueno, eh, estamos melos. Sisas, sisas. Veo acá los comentarios. Qué preciosidad, dice Jenny. Ay, qué lindo inicio, dice Sandra. Bellísimo, dice Jenny. Llegué a ah, Bueno, ya la, la, la atrevieron. Me aspolearon que la abuela muere. Ay, lo peor, se sabe. Ah, en la primera página se sabe que la abuela está muerta porque precisamente le está rezando a ella. Eh, una belleza ya enamorado, Ay, ah, qué lindo, Sergio. Yo creo que, bueno, ya el efecto, yeah, una hermosura esa lectura que comenzamos, sí, está preciosa, buena, la página 116, una lectura muy comodora, hermosa. ¡Ay, María, qué bien! María, súper invitada al CLE. qué rico que te inscribas. Eh, si tienes alguna, eh, Magrat, ajos ah, tiernos, sí. Esa es la chica que tiene la... Siempre, siempre digo mal el nombre de las youtubers y la gente. ¡Lo siento! Eh, pero yo me vi esa resina y me gustó mucho también. Así que veanla eh, ¿cómo que la abuela está muerta? Bueno, ya, sálcanse del CLE, no vuelvan. Les tiré el spoiler, hasta luego, chao. <ríe> eh, queridísima María, qué bueno sería verte en el CLE, que comparta la lectura con nosotros. Tú sabes que me puedes escribir a Literario en Instagram o me puedes escribir por acá si tienes dudas de cómo entrar, de, de qué se trata, de cómo funciona el club. Querida, estás re invitada. Inscríbeme si quieres a literario en Instagram o aquí en el canal, no sé. Eh, y te cuento muy bien si no sabes, si no has entendido cómo funciona el club, si tienes alguna duda o alguna cuestión, le puedes escribir y estás súperamente invitada para que leas con nosotros y el resto de colectores esta obra de New eh, bien fan que eh, <risa> <Ceci. risa> bueno mis queridísimos colectores, 50 minutos de envío muchísimas gracias por estar acá, me reí mucho Disfruté mucho de este en vivo, sé que disfrutaremos mucho de esta lectura. Juntos estas tres semanas viviremos en Vietnam, nos empaparemos de Vietnam. No les mando música vietnamita porque es horrible. <ríe> en Vietnam la gente canta demasiado karaoke, parce, en toda parte, todos tienen un pafle y ponen karaoke cuando llegan de trabajar. Entonces uno en una cuadra puede escuchar tres personas cantando karaoke, llegan como que de trabajar y se desestresan cantando. Es horrible y ponen eso muy duro, la verdad... <ríe> entonces no vamos a escuchar música vietnamita, no, pero eh, si vamos a empaparnos de Vietnam, eh, estoy pensando cómo podemos hacer para aprender a hacer recetas vietnamitas de café, les voy a mandar obviamente eso, eh, el carajo que no lo sé, eh, pero eh, lo de café sí lo voy a hacer, para que lo hagan les voy a compartir la receta, para que puedan hacer el cafecito en sus casas, si no tienen café vietnamita los entiendo, eh, lo, hacer, lo pueden hacer con cualquier tipo de café, listo. Muchas gracias por venir aquí. Eh, vamos a compartir muchísimas más cosas, todo lo que puedan compartir de Vietnam, sus experiencias, libros que hayan leído sobre Vietnam, aquí anoté eh, las cosas que llevan los hombres que lucharon. Eh, muy bonito, muy buena esa recomendación. Eh, y nada, prepárense para este viaje. Espero que nos ayude esto a conocer un poquito más de este país, de su historia, con por supuesto la novela la presentación histórica del profe Alex y la película que podremos ver. Aquí había una recomendada, entonces la voy a anotar de mi querido Alex para ver si la vemos. Saludos y muchas gracias especiales a Caterin Tatiana eh, por, su, por su aporte. Muchísimas gracias Kate es realmente muy valioso tu aporte y el de todos ustedes cuando lo hacen con aportes en super chat y super comentarios, super stickers en los envíos, los super gracias en los videos, o incluso también los me gusta, los comentarios, los compartidos y toda la interacción que tienen en, con el canal. Uno a veces se siente muy solo, muy abandonado, muy triste en este trabajo solitario de editar y grabar videos solito en la casa. Pero cuando ustedes hacen esas muestras, cuando se presentan a los envíos, cuando se inscriben al crédito, además, realmente no se siente acompañado. Así que muchas gracias por todas esas muestras de cariño, por su apoyo. Eh, nos vamos, feliz noche, muchos saludos, nos vemos en la reunión en el chat. El final del video de la pronunciación de autores franceses, falta el de los ingleses. yes, Diana, <ríe> eh, nos vemos pronto. Ching chao, también, así se dice. Hasta luego, te mando un abrazo y hasta entonces, buena lectura. Chao, feliz noche, feliz noche a scriter. Feliz noche a Sergio. Chao.